Ahora vamos a ver un poco de CSS, acomodar con el CSS, le vamos a dar diseño, ¿sí? vamos a hacer que esto, no es una una página espectacular, pero tiene un poco más de onda, ¿sí? esto, si yo a esto le hago... quería ir sacándole los estilos. Fíjense cómo se fue desfigurando, se le fue lavando el maquillaje. Eh... Y fíjense también ahí que la, el Nap Bar se transformó en otra cosa, ¿no? eso también lo vamos a ver eh, Entonces CSS. Es... Para eh. Sí, fíjense. Le saqué el HTML, le saqué el CSS. Acuérdense, este le dije que lo íbamos a ver después, ¿eh? Los iconitos esto. Fíjense la página sí, CSS. Es lo mismo, que, lo mismo que hicimos recién. A cara lavada es exactamente igual a lo que tenemos acá. ¿Sí? Si yo esto lo refresco, le activé el maquillaje, el CSS y las cosas se ven, toman sus se posicionan, eh, toman sus dimensiones, su tipo de letra, ¿sí? la tipografía, la ubicación, lo esto que es un esto que parece un botón es un enlace, todo eso se, se genera con el código CSS. Vamos a crear un archivo que va a ser indexhtml. Y vamos a crear una carpeta que sea CSS, algunos crean eh, style, por ejemplo. No sé qué vos cómo hacías, pero eh, se me acostumbra a hacer CSS. Vamos a poner un index.css. ¿sí? CSS va a ser la extensión de nuestros de, de nuestro código de estilos. Sí, CSS significa Cascade Style Sheet. Y vamos a crear nuestro HTML5. Bien. Entonces es una estructura básica. Después vamos a seguramente agregar scripts. Una estructura básica de una página. ¿sí? Con CSS, scripts y eh, las páginas propiamente dicho. Eh, bueno, entonces, decía, CSS significa Cascade Style Sheet. ¿Y qué es eso? Es que hay como niveles de importancia en nos, cómo nosotros vamos a estar aplicando estilos a nuestra página. ¿sí? Lo más, eh, vamos a ver que va como de lo general a lo particular, ¿sí? va, va a ser esto de encascada, significa que los primeros estilos que se van a aplicar a nuestro markup, a nuestro HTML, son los estilos de la cosa más general, más amplia que hay, que es el navegador. Ya Christian les mostró a ustedes que los navegadores aplican sus propios estilos y ¿sí? ya vienen eh, predefinidos eh, algunas cosas, algunos estilos, ¿sí? depende del navegador. Entonces esos serán los más generales, si se quiere. Después vendrán los estilos que nosotros vamos a escribir en hojas de estilo. Una hoja de estilo puede ser este archivo, por ejemplo. Esto se lo conoce como una hoja de estilo. Y después eh, vendrá algo que se llama in CSS o estilos inline, ¿sí? que significa que vamos a aplicar directamente a los elementos en nuestro HTML vamos a aplicar directamente estilos ahí. ¿sí? Eh, Cristian un poco ya estuvo comentando que eh, nosotros lo que apuntamos es a tener todo separadito. ¿sí? O sea, en lo que es HTML vamos a tratar de, de buscar evitar poner cualquier código relacionado con estilos, ¿sí? con CSS. Lo único que nos interesa tener eh, en el HTML es el HTML, tal como lo, lo hizo Cristiano hoy, donde no puso ni un estilo. ¿sí? Trataremos de seguir construyendo esa página sin poner estilos directamente ahí. ¿sí? Porque para eso eh, nosotros vamos a estar separando eh, todo el código de estilos en un archivo eh, diferente. ¿sí? Es muy importante esto porque vamos a saber a dónde ir a buscar, ¿no? Cuando, tocar, cuando tenemos que tocar algo, arreglar algo, hacer un fix de un estilo, hacer un, un nuevo requerimiento del cliente, lo que sea, ¿sí? si nosotros empezamos a dividir entre diferentes archivos que tienen por de manera, responsabilidades diferentes, ¿sí? vamos a empezar a complicar las cosas y vamos a empezar a hacer parche arriba de parche. ¿sí? CSS. No quiere decir que no lo hagamos usando solo eh, hojas de estilo, ¿sí? pero bueno, se acota un poco. Si, si yo tengo un problema con estilos eh, o con posicionamiento, no voy a mirar el HTML. ¿sí? El HTML va a quedar a un lado, voy a dedicarme a ver qué está pasando acá. ¿sí? Si entonces empiezo a meter eh, estilos directamente en las etiquetas del HTML, bueno, eso se va a complicar seriamente. Así que por eso nuestra recomendación es de siempre eh, tener separadas las incumbencias. O sea, que cuando tenga también nuestro index.js, pondré todo mi Javascript en un archivo de extensión .js. ¿sí? Eh, no, lo voy a, o no lo voy a poner en nuestro, en nuestro HTML, voy a tratar de evitarlo eh, todo lo que pueda. Lo que no quiere decir de vuelta es que no se pueda hacer. Entonces... Acá vamos a cómo incluir código de CSS en nuestro HTML. Bueno, tenemos varias formas. De vuelta, la recomendada por nosotros es eh, con eh, un archivo externo. ¿Y cómo hago referencia a ese archivo externo en este HTML? Ya lo había mencionado Christian. Eh, perdón, ahí, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver con la etiqueta link, se si escriben van a ver que ya le aparece css, y acá van a tener que hacer referencia a punto .barra, que es la raíz, css, index css, ¿sí? entonces ahí ya van a estar ustedes eh, invocando o pidiendo ese archivo, ¿sí? para poder ser utilizado en nuestro HTML. La segunda opción entonces para, para incluir código de CSS y que no es la que recomendamos nosotros es mediante la etiqueta style. Si nosotros acá en la etiqueta style vamos a poder escribir, y ahora lo, lo vamos a hacer, vamos a poder escribir eh, nuestro código CSS tal como si estuviéramos acá. ¿sí? De vuelta, fíjense que si nosotros tenemos 200 líneas de código acá en CSS y las ponemos las 200 acá, ya se pueden ir imaginando que, que no, no va a lucir bien esto. ¿no? Se va a empezar a, a volver un poco tedioso de, de, de ver y de analizar. Entonces, de vuelta, tratamos de siempre sacar eh, todo lo que es CSS a, a otro archivo. que Es lo mismo que haremos con Javascript. Eh, lo cual no quiere decir que por ahí para las demos usamos este tipo de chanchaditas, pero nada, de vuelta traten de, de evitarlo. Eh, entonces lo siguiente sería eh, ver cómo declaramos nuestro, cómo se escribe nuestro código de CSS, ¿no? Eh, vamos a a nuestra CSS y vamos a empezar a escribir algunos, le eh, vamos a llamar selectores y ¿sí? algunas reglas de CSS, reglas de estilo, las vamos a conocer como reglas de estilo o eh, sí, declaraciones de eh, CSS, bueno, tienen varios, varios nombres, pero primero lo que podemos hacer es agregamos un h1 vamos a agregar un lorem acá y lo único que vamos a tener por ahora es un h1 entonces lo que vamos a buscar es darle estilo a ese h1 ¿Sí? entonces lo que vamos a tener que ver ahora es de qué manera yo le puedo dar estilo a ese h1 ¿Sí? de vuelta, fíjense, yo no escribo código CSS acá entonces me vengo acá entonces lo primero que voy a tener que que definir es cómo voy a llegar a ese elemento de HTML. ¿sí? Bueno, para esto están los selectores. ¿Sí? Los selectores van a ser muy importantes eh, para CSS como también para cuando veamos DOM y, y JavaScript. Vamos a ver que, y jQuery, cuando veamos jQuery, también vamos a ver que los selectores son muy importantes. Un selector en CSS, por ejemplo, es H1. Esto es un selector. ¿sí? Y para terminar de asignar a nuestro selector, ahora vamos a hablar un poco más de selector, un estilo determinado viene dado por reglas ¿sí? que nosotros vamos a estar poniendo dentro de llaves. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a todos los H1 que estén en mi HTML, a todos, a absolutamente todos los H1 que estén en mi HTML, le voy a aplicar este estilo. ¿sí? Entonces, para que está, vamos a poner... Primero vamos a abrir esto con Live Server. Vamos a a darle otro, H1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos H1. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en la página. Y lo que quiere decir esto entonces de vuelta es que a todos los H1 le voy a estar aplicando un estilo. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo poner eh, que el color sea, o sea azul. ¿Sí? Y fíjense que simplemente con eso dijimos, a todos los h1 de mi página, cambiarle el color de la letra a blue. ¿Sí? Entonces este es un selector de, eh, por etiqueta, ¿sí? por elemento, por tipo de elemento. Pero no es el único selector que tenemos, por suerte, hay varios más. El otro selector u otro de los selectores que existe, porque si no, obviamente, estaría si solo existiera esto, eh, digamos que le estaría asignando obligatoriamente a todos los H1 el mismo estilo, ¿no? Y claramente eh, eso no, no, no necesariamente va a ser deseado. ¿sí? Eh, aunque ya hablaremos más adelante de que, bueno, hay obviamente los, los diseñadores gráficos. Eh, determinan ciertas paletas de colores y ciertos estilos por ejemplo para todos los h1 de la página algo pudimos ver en la de bienes raíces que, que los h2 tienen cierto estilo los h3 tienen otro estilo bueno eso puede ser que se repita bastante eh, en particular para los h o los botones hay cosas en las que en las que sí vamos a querer que todos los elementos de tal tipo tengan ciertas cosas en común, pero bueno, de alguna manera igual en algún punto vamos a tener que diferenciar eh, los diferentes h1 y ahí nos encontramos con otro de los selectores y este selector va a ser por id y el selector por id eh, se menciona se denota con la almohadilla y con el numeral seguido de el id de el elemento, cualquiera sea, el id, recuerden que es un atributo único en el html, ¿sí? con lo cual eh, de manera unívoca voy a poder identificar con este identificador a nuestro elemento html ¿sí? en la página. Entonces de vuelta, entre llaves... Eh, fíjense que acá les da do not use empty rule sets Cuando dejan algo vacío ¿sí? Les va a decir, les va a señalar esto en amarillito le les va a decir que por favor no, no escriban basura Si no lo van a usar, lo sacan ¿sí? Entonces para mi div Nosotros todavía no asignamos un, un ID a nuestros divs Ahora ya lo vamos a hacer Pero le vamos a decir que sea el color coral ¿Sí? Nuestro div. Nuestro div llamado mi div, ¿no? de identificador único, mi div. Entonces, para asignar un atributo a nuestro. A alguno de. Oh, mi div, no puse div, puse h1, en este caso, mi h1, vamos a ponerle. Bien, entonces para asignarle ID, dentro de la etiqueta de apertura y cierre de, de H1, ¿sí? empiezo a escribir ID y ahí me lo detecta. En el Visual Code, le doy Enter y me escribe ID igual, y entre comillas va a ir mi H1, que es el, eh, el identificador que yo estoy diciendo que va a tener. ¿sí? De vuelta, o sea, acá lo único es que la almohadilla esta o el numeral va en CSS, ¿no? Y es para hacer referencia a un ID. es Lo que lo que estoy diciendo es, lo que va a venir después de este numeral es un ID. no Es la manera de darme cuenta que me estoy refiriendo a una ID. No es parte del ID propiamente dicho en el control, ¿sí? ese numeral. Simplemente es parte del selector CSS. Y ¿sí? la manera que CSS tiene... Eh, para identificar eh, unívocamente a un elemento por ID. Entonces, si se fijan, le dan Save, se refleja, se refleja el cambio. Y si se fijan, entonces, ahora el H1, el mi H1, ¿sí? es coral. ¿Y qué pasa si...? Yo escribo esto así, porque podríamos haber dicho, uh, bueno, se pisó, ¿no? Pero si refresca, refrescan, perdón, van a ver que se mantiene mi H1 coral. Por más que después venga una regla que dice a todos los H1 ponele azul, ¿Sí? Mi H1 se mantiene de color coral, o sea, no importó que yo... Sí, porque acá, ¿qué, qué podíamos haber pensado? Bueno, podemos haber pensado que la ID pisa, porque viene después, pisa al general de los H1. ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que hay un tema de precedencia también. O sea... Eh, lo primero que, o sea, lo que va a sobrevivir, siempre en general hay una regla de lo más específico, ¿no? Y el ID es más específico que el H1. Entonces, para todos los H1 se aplicará generalmente, eh, para todos, de la misma manera, el color azul, pero si yo soy más específico y le pongo un ID ¿sí? al H1, entonces es lo que va a terminar de una manera viviendo. ¿Sí? Entonces, bueno. Bien, entonces tenemos ya H1, tenemos eh, perdón, selectores de etiqueta. Obviamente que cualquier etiqueta, ¿no? O sea, puedo poner para P, ¿sabes? seguramente agregaremos para divs, etc. Y tenemos selectores CSS por ID. Bueno, hay otro... Eh, de hecho, voy a agregar un P. Ahora voy a agregar un p más a la página. Lea un p, el primer p. Y hay otro selector que es de, se dice que es de clase. ¿sí? Y para el, el selector de clase lo vamos a identificar con un punto. ¿Sí? Si empieza con punto, va a ser un selector de clase. Ahora vamos a ver qué es eso de clase. Porque ustedes están, vienen muy acostumbrados a hablar de clase en C Sharp. ¿sí? Que es como una eh, matriz para la creación de objetos en memoria. ¿no? Como un, una receta, como un, una matriz. Una plantilla. ¿sí? Bueno, Una clase acá es un tipo de... Eh, o sea, vamos, lo que vamos a querer hacer acá es... Eh, agrupar atributos ¿sí? que nosotros podamos o querramos tengamos la intención de aplicar a diferentes elementos. ¿sí? Ejemplo, nosotros vamos a poder eh, no sé, generar una clase acá que sea eh, roja, por ejemplo. ¿Sí? Esto va a ser una clase roja. ¿Qué va a tener la clase roja? O rojo, como quieran, rojo, vamos va a tener un atributo que va a ser color rojo. ¿sí? Y yo se lo voy a poder asignar este color rojo a cualquier elemento eh, de mi HTML. ¿sí? Cualquier elemento al que yo le pueda impactar la propiedad color, eh, le vamos a poder cambiar vía selector de clase el color. ¿sí? Entonces, cómo entonces meto en el html o hago referencia a una clase de css eh, bueno vengo por ejemplo acá a al p que es el, el elemento nuevo que acabo de incluir ¿sí? y escribo la palabra class que es un atributo también de los, de los elementos estos de html y nuevamente, sin tener en cuenta el punto, le voy a escribir que va a tener la clase rojo. ¿Sí? Si se fijan, no sé, no sé si se llega a distinguir el coral del rojo o verde. Verde acá, de green. Y acá lo cambio a verde. ¿Sí? entonces le asocié eh, estilo mediante una clase Así que de vuelta esta clase que nos va a permitir nos va a permitir agregársela a otros elementos también entonces yo también quiero que sea verde el h1 este primero que puse acá entonces vengo y le pongo también esa clase ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer que el primera H1 sea verde. Nuevamente fuimos de como lo más general o más particular. ¿sí? Le dimos bola a lo que le dijimos por acá, que eh, que tome los estilos, ¿sí? que tomó los estilos de una clase. Esto, como aclaración, esto no es poner código de CSS en el HTML, sino ¿sí? no es que estoy contradiciendo lo que dijimos varias veces que queremos eh, evitar poner eh, estilo acá. Simplemente es la, es la manera de, de referenciar ¿no? al estilo. Yo no estoy poniendo nada de estilo acá. Estoy poniendo eh, los identificadores de clase o... Bueno, más a, Sí, de clase, básicamente, necesarios para poder aplicarle alguna regla ¿sí? alguna regla en este caso estoy aplicando reglas de color a las letras ¿sí? otra cosa sería que empiece yo acá a poner style color y le meta un orange narco orange ¿Sí? entonces ahí se me puso naranja entonces Acá ya la empezamos un poco a joder. Sí, sí. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está Acá es medio trivial, ¿no? Estamos hablando de colores, pero esto se puede complicar muchísimo. Y bueno, entonces, quiero ver por qué está orange el color. Sí, entonces vengo acá, y la verdad que yo no encuentro nunca el orange acá. Eh, entonces, ¿qué hice? Me mandé una, una cagada. O sea, de alguna manera. Está bien, obviamente que funciona, no y por algo está, pero nada de vuelta tratemos de evitarlo y nos ahorramos problemas después, más adelante. ¿sí? Pero bueno, sepan que esa es la otra manera de asignar o agregar estilo, que es la más particular que se puede concebir, o es directamente sobre la etiqueta. ¿no? Entonces más, más particular que eso eh, no hay. Bien, eh, entonces vimos eh, los selectores más básicos, ya vamos a ver eh, unos otros selectores más complejitos, si se quiere. Vamos a hablar un poquito de los colores, que algo también ya empezó a hablar Chris eh, cuando estábamos maquetando la, la página. Eh, y nosotros acá y hasta ahora, en lo que venimos tocando de, de CSS, Sí, le estamos poniendo un valor, digamos, textual, por decirlo de una manera, un nombre de color, sí, al atributo color, y con eso estamos más que bien. Eh, pero hay otras maneras de asignar el color. Y ahí, por ejemplo, tienen una que es con RGB. Es lo que mencionaba Cristian antes, cuando mencionábamos las imágenes. Eh, RGB. Red, green y blue, y eh, es una función que nosotros vamos a poder asignar acá, eh, con un, de vuelta un byte por color, y la vamos a poder escribir en nuestro CSS de esta manera. Si nosotros queremos mantener el color azul, por ejemplo, eh, podemos decir red 0, eh, green 0 y blue 255 y Podemos escribirlo de esa manera y ahí fíjense que automáticamente el editor este ¿sí? nos pone el eh, color azul. Y acá pueden tocar. Ya vamos a ver qué es eso de RGBA. Pero fíjense que toco por acá y son todas las combinaciones entre 0 y, y 255 de eh, green, red y blue. ¿Sí? Me puedo ir moviendo por la paleta, más verde, más rojo o más azul. ¿Sí? Van cambiando los, los números. Entonces va de 0 a 255 y eh, es otra manera en la que es muy frecuente eh, localizar los colores porque obviamente no hay un name para todos los colores. ¿no? Hay un montón, como dijo Chris, multiplicar 225 tres veces. O sea, hacen la combinatoria esa y tienen un montón colores eh, disponibles, que obviamente no tienen cada uno de ellos un nombre. ¿no? Entonces esta va a ser una de las formas eh, más usadas. Después entonces ahí estábamos viendo que se agrega que hay otra función que es RGBA. Eh, y acá lo que nos va a A de alfa creo que es, y lo que nos va a dar es la opacidad de... Eh, el color si obviamente hay que poner un parámetro más para esto los primeros tres se mantienen en red green y blue y el alfa va a ir entre 0 y 1 donde 1 es el sólido ¿sí? y 0 es el transparente fíjense cómo cambió acá me puso como blanco sí porque está full transparente entonces le puedo poner punto 5 Ahí está, ¿eh? ahí se ve, ¿no? No se ve, llega a ver acá, me parece, a ver si acá. Sí, acá, acá se ve, acá se ve bien. Afuera, estaba buscando la cajita esa, pero en la cajita no, no se ve bien, pero sí, si entran acá, le pusimos .3, ven que acá ya se le puso RGBA, y eh, lo que va cambiando es la opacidad, ¿no? Lo, lo más lleno arriba de esta barrita es el 1, y el 0 es abajo de todo. Sí, entonces, vamos viendo que se va transparentando el azul. Punto 1. Casi ni se percibe, ¿no? Apenas. Entonces con esto también se juega bastante para darle algunos toques a los colores, ¿no? Y que no sean eh, todo el tiempo sólidos. ¿no? Sino que, que... Bueno, Nada. Le da más variantes, ¿no? Y más, más estilo. Y le hace un poco más linda la página. En general, eso de la opacidad. Eh, bien, tenemos otra manera de, de expresar el color. Que es con hexadecimal. Nosotros podemos. Tenemos. En vez de escribir la función de RGBA. Vamos a escribir. Eh, con el numeral vamos a decir que es un, es un hexa y vamos a tener dos dígitos hexadecimales por color, también para definir eh, en rojo, eh, sí, rojo, verde y azul ¿sí? nuestro color. Por ejemplo, podríamos tener, ah, podríamos tener el mismo color que teníamos antes, ¿sí? los primeros dos dígitos hexadecimales corresponden al red, le puse nada, 0 de red, 0 de green y F, que es el mayor dígito hexa que tenemos, eh, del blue, ¿sí? FF, 255, digamos que es algo muy parecido a lo que hacemos con RGB. Bien, vamos a ver un poco de fondos. Entonces, que también Chris algo mencionó sobre fotos, ¿sí? algo de, de de imagen, IMG, eh, versus imágenes de fondo. Sí, vamos, a, vamos a agregar un div acá. Sí. vamos a decir que el div, ¿sí? a todos los div quiere decir esto. Le vamos a poner un width, ah, después vamos a hablar un poco más de width, pero width en inglés es el ancho. Vamos a darle 30 píxeles de ancho. Sí, de vuelta, entonces, para ahí no, no lo de Detallé, pero viene la propiedad de CSS, dos puntos y el valor, punto y coma. ¿Sí? De esta manera eh, son todas las reglas. ¿sí? Lo van a ver permanentemente así. Y puedo seguir poniendo. Por ahora fueron muy sencillas ¿no? nuestras, nuestras reglas. Pero puedo agregar más de una regla, ¿no? Obviamente. Eh, entonces podría ponerle un background, eh, esperen, vamos a ponerle un, bueno, por ahora vamos a poner un background color, que sea azul también. Y creo que me está faltando eh, la propiedad de height, o height, que es la altura, vamos a ponerle 300 píxeles también y sí, ahí se dibujó el div ¿sí? es un cuadrado básicamente de 300 por 300 vamos a darle un poco más de rosca a esto 300 por 600 bueno ahí tenemos un div le puse el background para que veamos que está ahí no un background color eh... Algo que yo puedo hacer entonces es definir una background image acá. ¿sí? Y con la función url puedo ir a buscar una imagen dentro de mi sitio ¿sí? y ponerla como fondo. Acá yo no tengo ninguna, pero podemos agregar una carpeta images. La vamos a poner al nivel del root también. Sí. Y yo ya tenía una de estas, por ejemplo. Vamos a poner esta. Acá. Que sea. Eh, le vamos a poner la ruta acá, como veníamos haciendo. salvo, bien, no funciona, ¿por qué? Uh... Ah, ya sé por qué, porque, porque estoy, en este caso estoy dentro de la carpeta CSS, ¿no? No estoy en el HTML como veníamos, yo estoy dentro de CSS, con lo cual acá hay que hacer algo un poco diferente, que es poner punto, punto, ¿sí? barra, de esa manera yo me voy para arriba en la estructura de, de árbol que tenemos acá de directorios, y yo estoy parado en index, me voy arriba, me voy al root. ¿sí? Entonces cuando escribo barra, ahí ya me da eh, la, las opciones que tengo debajo de root. Entonces, voy a ir a, acá sí a imágenes y acá sí me debería detectar. Uy, ya me lo está detectando. Sí, efectivamente, don't read. Entonces, el chequeo de siempre lo podemos hacer con control y clic para que funciona Sí, y ahí está. Entonces, ahí puse de fondo la imagen. Esta podemos ver. Bueno, esto es lo que, eh, de esta manera, es como lo vamos a hacer en la página, en el sitio de Bienes Raíces, ¿sí? que, que ya empezó a construir Christian, eh, poniendo una imagen de fondo. Eh, en ese caso, vieron que se repite, ¿no? ocupa más espacio que el que nosotros queremos que ocupe. Para eso... Hay una propiedad que se llama background repeat. Y le ponemos el valor no repeat. ¿sí? Y fíjense que solo me pone, me la pone una vez y el resto era el resto del div que quedó. ¿sí? Que quedó con el fondo azul. Lo dejé justamente para que vean que está por debajo el div. ¿sí? Y la imagen me está ocupando un espacio nada más, de, que es el del tamaño de la imagen. ¿No? Le puse que no se repita, si no le pongo que no se repita, por defecto me va a intentar llenar todo el div. ¿sí? Eh, entonces son esas cosas que tenemos que, que empezar a tener en cuenta. Supónganse que eh, vamos a poner un H2 acá. Vamos a seguir agregando cosas. Pongamos un H2, que tenga otro lorem. Vamos a ver cómo queda. De hecho, si no les molesta, voy a sacar el div. Momentáneamente. Bien. Y volviendo al tema selectores, una cosa que podemos hacer es decir que a H1 y a H2, de esta manera, ¿sí? le aplique el color azul. Y cuando salvamos H1 y H2, ambos tienen el color azul. ¿Sí? O sea, con coma puedo ir eh, como concatenando, aplicando las mismas reglas a distintos elementos. Podría tener también algo que sea punto azul cierto, ¿no? Entonces me creo algo acá no, me vengo acá H1 y a H2 vengo y le digo que la clase que, que implemente o que se pinte con lo que tenga la clase azul. Fíjense que yo acá lo que le estoy diciendo es a todos los H1 de la página y a punto azul, que es una clase, aplicale color azul, ¿Sí? entonces lo que viene acá es de este lado del html, al h2 le apliqué una clase azul, que no es más ni menos que la misma que h1, ¿Sí? entonces deberíamos volver a ver que h1 y h2 tienen el color azul por distintas razones, porque este será aplicado por el selector de elemento o de etiqueta, y este será aplicado por la clase azul. ¿sí? Pero lo único que hice es, ahí ven, están los dos azules, lo único que hice es reutilizar código. ¿sí? O sea, a los dos le apliqué eh, las mismas reglas de CSS. Obviamente este punto azul lo puedo llevar a otros elementos también, no eh, y aplicarle el color azul. <coughs> Bien, estas cosas así como verde y azul eh, pueden servir bastante para eh, esto que les decía, un diseñador gráfico dice que no sé, tales elementos o tales partes de la página tienen que tener determinado color, ¿no? entonces eh, en el único lugar en el que yo si el día de mañana viene otro diseñador o hay un cambio en el negocio lo que sea y piden que cambie el color de los botones por ejemplo yo no quiero que haya botones azules sino que quiero que sean todos verdes entonces eh, directamente aplicaré una nueva clase ¿sí? o tocaré eh, un lugar solo. ¿sí? De eso se trata, de tratar de minimizar el impacto con los cambios. Entonces las clases muchas veces nos van a servir, o, o siempre nos van a servir también para, eh, para esto de agrupar eh, reglas de CSS y tocar lo menos posible. ¿no? Por ahí cambiando simplemente una clase en CSS, hice un cambio muy grande en toda la aplicación. Cambié ciertos colores, ciertas tipografías. Eh, ciert, no sé, ciertas cosas, cierto, separación de letras, o tamaño de las letras, lo que sea, en toda la página, ¿no? Entonces, o en ciertos lugares de, de la página. Entonces, por eso sirve eh, usar este, este tipo de cosas como clases. Se van a tener que hacer muy amigos de la consola esta, o sea, van a trabajar permanentemente con esta consola, eh, no solo para todo lo que es HTML y CSS, sino para todo lo que tenga que ver con sus páginas Esto es eh, JavaScript y también incluye eh, todo lo que son las peticiones de HTTP que vamos a estar haciendo. ¿sí? Las que les mostraba que vamos a estar haciendo cuando empecemos a conocer Ajax. Y para el primer parcial, ustedes van a poder en la parte de network ir auditando y viendo cómo sus peticiones, que las de Ajax estarán en XHR, como, bueno, obviamente no lo van a estar todas, cómo van moviéndose sus peticiones, ¿no? y cómo van viajando eh, los datos. Lo mismo también cuando bajan hojas de estilo, etc. Volví a cargar esta página, ¿sí? acá ustedes van a ver su CSS, por ejemplo, ahora que estamos hablando de CSS, como una petición, ¿Sí? Y van a poder ver el código que les viajó. Sí, entonces acá en, en cascada van a ir viendo todo el tiempo de carga de cada uno de los archivos que tuvieron que pedir. Bueno, Cuando tengamos las peticiones de, de, de AJAX también van a aparecer acá. Eh, con códigos de HTTP, de status, en general vamos a ver 200 si codificamos bien. Y vamos a ver el tiempo de respuesta, etc. Entonces acá eh, también van a estar ustedes que tener que hacer foco. En la sola PA de Sources van a tener que tener mucho laburo eh, para lo que es el Javascript. Van a tener que aprender a poner a revisar el call stack, a poner breakpoints, todo eso que ya saben eh, de, de la materia anterior, de C Sharp, en Visual Studio, creo que estuvieron. Así que... Es lo mismo, los mismos conceptos, van a tener acá el step into, step over, todas estas cosas. Eh, así que eso lo van a, se van a tener que familiarizar un montón, porque eso de poner console.log en un momento como que es insuficiente para traveshutear. y van a tener que travajutear todo el tiempo. Así que se van a tener que hacer eh, bastante amigos de eso. Y para lo que es HTML y CSS la parte esta de Elements. Van a tener que jugar bastante con esto. ¿Sí? Y eh, lo que pueden ver acá, si tocan eh, la parte esta de Select an Element, ¿sí? les aparece un puntero. Entonces pueden recorrer el HTML y ir seleccionando los diferentes elementos. Ya les va a aparecer una ventanita ahí emergente eh, con inf alguna información. ¿sí? La, la información más relevante de este elemento ¿sí? por ejemplo ahí arriba de todo tienen las medidas ¿sí? pero bueno si obviamente no la quieren mirar así las medidas las pueden ver de esta manera y ¿Sí? en este en esta caja ¿sí? que tenemos acá yo seleccioné un h2 esta es la parte digamos del html ¿sí? Y de acá de costado, ustedes van a tener todos los estilos que son aplicados a ese H2 seleccionado. Y ¿sí? que es este de acá abajo. Entonces, van a poder ustedes jugar, por ejemplo, con. Esto lo van a tener que hacer bastante cuando por ahí con el posicionamiento o con algunas cosas que quieren ver cómo cambia eh, de acuerdo a la propiedad que nosotros le pongamos. Bueno, ustedes pueden directamente acá. Eh, cambiar también el color, por ejemplo, el valor de la propiedad. ¿sí? Lo pueden cambiar acá y lo pueden seleccionar o deseleccionar eh, si quieren dejar de aplicar esa regla de estilo. Eh, obviamente que no está conectado con eh, nuestro editor, con nuestra IDE. ¿no? O sea, yo modifiqué... En nuestro, nuestra consola, acá, nuestra consola de desarrollador, el, el, el código el CSS del H2, perdón, del H1, o del H2, no, del H2, ¿sí? que es de la clase azul, pero eh, no está conectado eh, id y de vuelta ¿no? con, el, con nuestro, nuestra ID. Nuestra ID sigue estando azul, perdón, acá. ¿Sí? Entonces cuando yo refresco la página acá, obviamente me vuelve a cargar como está eh, en nuestra ID. ¿no? Pero bueno, nada, lo que iba a lo primero, el mensaje es, realmente avance amigos de esto. Bien. Veamos el P. A ver, ¿qué tiene? ¿Eh? Tiene el color verde, por la clase verde. Si lo que sea acá les, les manda la línea, también pueden inspeccionar acá directamente el archivo como lo bajaron. ¿sí? Pueden inspeccionar directamente el CSS. De vuelta, si tocan cosas acá, no se van a ver en la IDE. ¿Sí? Bien. Y después tienen cosas de. Eh, del navegador directamente, del de user agent, eh, son cosas eh, que vienen ya predeterminadas en el navegador, o estilos propios que cada navegador le da a cada elemento. En este caso el P tiene este, estos atributos que ustedes pueden ver acá. Una cosa que no mencioné en la parte de selectores, ya lo iba a mencionar seguro, pero ya que está lo podemos mencionar ahora, es que hay un selector que es el asterisco, ¿No era asterisco? Ah, pensé que era otra cosa, eh, que significa que a todos los elementos de la página le voy a agregar determinada propiedad y ¿Sí? le voy a asignar un valor por defecto. Podríamos probar qué pasa lo verde que tenía tenía el párrafo justamente verde voy a sacarlo no me, no me va a dar error si, si yo no le pongo el css verde la clase css verde y eh, yo le especifico acá clase verde ¿sí? al elemento vamos a ver por la duda que haya cambiado eso pero con sospecho que no. no no voy a tener ningún tipo de error Sí, en mi elemento, mi elemento P. No, o sea, lo, lo buscó, seguramente, fue a la hoja de estilo, buscó la clase verde, no la encontró porque la borré, listo, no la aplicó, ¿sí? Pero no me va a estar buchoneando que hay un error ahí, ¿sí? Pero fíjense lo que sí, fíjense que me agregó eh, algo que le aplicaría que es este eh, asterisco, así que por ahora está vacío, pero cuando lo toco me selecciona, me selecciona todos los elementos. Vamos a probar a ver qué pasa si yo le pongo green al asterisco. ¿Qué pasó? Bien. Fíjense, no sé si se llega a ver muy bien el verde, me parece. Eh, yo apenas lo veo acá, no sé cómo será compartido. Vamos a ponerle, rojo no tenemos, vamos a ponerle red. Ahí sí, aunque se confunde con el coral, pero es red. ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que hice es ponerle a todo eh, el color red. Lo que pasa es que, de vuelta, yo después fui especificando otras reglas, que son más específicas. ¿sí? Son más a nivel de elemento, o a nivel de clase, o a nivel de ID. ¿sí? Entonces, el asterisco le aplicó a todo. Eh, a todo lo que podía cambiar un, un color se lo cambió pero no lo vemos simplemente por el hecho de que eh, hay cosas más específicas por ejemplo bueno, justo este, vamos a sacar esto temporalmente, si ¿sí? sacamos las reglas esas de H1 y de clase que eran azul ¿sí? y fíjense que se pintó todo de eh, rojo Sí, porque es lo que le dijimos con la regla de asterisco, con el selector asterisco. Esto se, el, el selector asterisco se usa eh, para limpiar algunos valores de defecto, por defecto. Eh, no sé si, creo que Chris había mencionado algo de, que se llama normalize. Eh, a ver, lo buscamos como normalize, ¿no, Chris? Normalize. Oh, digamos, hay varias personas que... Hicieron diferentes cosas eh, respecto de la normalización de los estilos en los distintos eh, navegadores. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen a alguien que hizo... No sé, sea, ni lo quiero bajar. Pero van a encontrar varios reseteadores o varios códigos diferentes eh, que lo que traten de hacer es normalizar ciertas cosas... Eh, o ciertos aspectos que cada navegador, cada fabricante le quiso dar a su navegador por defecto, ¿sí? a los elementos, y entonces sacar todo eso, resetear todos esos elementos y darle los propios. Bueno, nada, era un ejemplo, lo hice sobre lo que venimos trabajando. Hice una regla de estilos de un div, o sea, de una etiqueta, una regla de estilos de un ID que empieza con el numeral. Y una regla de estilos de clase que empieza con punto. Fíjense que si los parás, si yo me paro acá, aparece. Selector Specificity 010. ¿Sí? Y acá aparece Selector Specificity 1.00. Y en esta, Selector Specificity 001. El 1 que está a la derecha de este vale 1. El 1 que está en el medio, que, para, que eh, aparece acá, vale 10. Y el 1 que, que, que aparece acá, que está a la izquierda, vale 100. Todavía Mariano no lo explicó, pero uno puede empezar a combinar reglas. Yo puedo decir, un elemento de clase que está dentro de un div y tiene la id tal tanto. Lo que se van empezando a sumar son las especificidades. Fíjense que la mayor especificidad es cuando yo accedo a un elemento por su ID, como es, como es este caso, el, el midib. Entonces, este elemento tiene especificidad 100. Cuando yo lo accedo a través de una clase, tiene especificidad 10. Y cuando lo accedo a través de una etiqueta, tiene especificidad 1. Esto es lo que elige el navegador cuando tiene que aplicar una regla de estilo a alguno de los elementos. Cuando hay varias reglas que están eh, aplicándose, que le corresponderían aplicar a algún, al mismo elemento, el que desempata es el valor de la especificidad. Yo podría decir, por ejemplo, yo tengo... Eh, a ver. A ver, pero que lo hago con un ejemplo. Yo acá voy a poner, por ejemplo, color... Eh, blue, Blue Violet, bueno, y la clase rojo tiene color eh, red, y este div tiene eh, color eh, algo que está dentro de un div, tiene color eh, este entonces en el índice html yo tengo yo puedo decir lo siguiente a ver qué tengo acá, img yo puedo poner si tengo un img a ver, un div img y esto color eh fíjense la regla que tiene esto. Esto qué significa? Que solamente cuando hablamos de color estamos hablando del color del texto. Es raro que una imagen tenga color de texto, pero lo estoy haciendo medio apurada. A ver, permítame un cachito, ¿eh? que un toque. Tengo un párrafo, lo voy a hacer con un párrafo. Y acá afuera. De esta sección voy a poner otro párrafo que se llame Hola, Hola Mundo. Así. Esperen que lo estoy haciendo vez medio de los pelos. Eh, bien. Voy a poner párrafo. Y acá afuera voy a poner párrafo. Y le voy a poner color eh, dark aquí. Cualquiera, pero bueno, le copa el yoga. Muy bien. Fíjense esto. Cuando yo tengo... Hoy Mariano había explicado recién cuando separaban los selectores con una coma, se le aplicaban tanto a los div como a los párrafos. Pero cuando yo no pongo coma, esto significa que voy a pintar de cian el texto de todos los párrafos que estén adentro de un div. Entonces... Esta regla de estilos, la especificidad es 2. ¿Por qué? Porque tengo dos etiquetas. La especificidad del div me suma 1 y la especificidad del párrafo me suma 1 más. Por, por eso esto tiene especificidad 2. Acá tengo un párrafo solo. Si yo aplico ahí me dice que la especificidad suma 1. Entonces, si yo guardo esta regla de estilo y miro acá, fíjense que acá, este hola mundo, está dark khaki, pero este, este párrafo que está acá abajo, que no sé si lo llegan a ver, porque quedó muy clarito, está cian. ¿sí? ¿Por qué está cyan este y no está khaki igual que este? Si yo acá puse que los párrafos son khaki, justamente porque esta regla, los párrafos que estén adentro de un div, la especificidad de esta regla es 2, y 2 es más grande que 1. Entonces, cuando estamos hablando de un párrafo, para el navegador, para saber con qué lo renderiza, dándole bola a qué regla de estilos, va a ganar el que sume más puntaje del selector de especificidad. Entonces, los selectores de etiqueta dan 1, los, los electores de clase valen 10 y los electores de eh, ID valen 100. ¿Sí? Cuanto más específico se vuelve la regla de estilos, más peso tiene, más especificidad tiene. Y cuando a un estilo lo están afectando más de una regla, la regla que se impone es la regla de especificidad. Sí, si yo acá pongo asterisco perdón, asterisco, y llaves, sí, fíjense, el asterisco tiene especificidad cero porque asterisco es lo más genérico que puede pasar. El asterisco es un comodín que es a todo. ¿Qué significa? Que a cualquier cosa que no lo esté afectando una regla de estilos, y yo ya le invoco el estilo que le ponga acá adentro. Pero cualquier regla de estilos le gana al comodín asterisco. Porque el comodín asterisco no tiene, pierde contra todos, porque tiene especificidad 000. ¿Sí? Entonces, muchas veces, eh, cuando uno se pone a aplicar regla de estilos, acuérdense, y cuando. Ah, cuando dos cosas tienen la misma especificidad, gana la que está escrita más abajo. Porque esto se llama regla de estilos en cascada. Las cascadas van desde arriba hacia abajo. Entonces, los estilos se empiezan a aplicar, pero cuando a, una, a un elemento lo están afectando dos reglas que empatan en especificidad, gana la especificidad más abajo. La última que cargamos, o sea, a igualdad de especificidad, la que está más abajo sobrescribe la especificidad que está arriba. Pero si no, no importa dónde esté la regla de estilos, va a ganar aquella que tenga mayor especificidad. ¿sí? Entonces, esto antes no venía y uno se volvía loco tratando de entender por qué un estilo no actuaba sobre otra cosa por más que uno lo hubiera puesto a lo último y era por la especificidad. Había que andar sacando cuentas de qué especificidad tenía cada regla de estilo. Pero ahora ya Visual Code, no, cuando nos paramos sobre un selector, automáticamente nos manda el peso y de ahí sacamos eh, cuál es la que va a afectar a un estilo u otro. ¿Sí, chicos? Ahí Cristian mencionaba selectores, eh, por las dos lo, lo vuelvo a, a mencionar. Si nosotros tenemos, eh, vamos a poner este último H2, si tenemos un DIV, o sea, hay más selectores, eh, habíamos arrancado con los básicos, empezamos a mechar alguno más. <coughs> Vamos a agregarle, vamos a sacarle esto y vamos a poner otro H2 acá. vamos a tener dos H2 dentro de. Sí, dentro de mi div. ¿sí? Entonces, el selector ese que descubrió ahí Cristian en la demo que estaba haciendo es el de eh, descendientes. ¿sí? El de, selector de descendientes. ¿Cómo puedo hacer yo una de las maneras que tengo para llegar eh, a los H2 y aplicar un estilo? Repito, esto de navegar de alguna manera el HTML nos va a servir también para cuando tengamos que programar funcionalidad. Vamos a tener que ir en un árbol que, que vamos a armar, que es esta estructura que está acá, de HTML, vamos a ir en ese árbol navegando por los elementos y ¿sí? hasta encontrar el que queremos modificar. ¿sí? Bueno, por eso estos, los selectores son eh, fundamentales. ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo hago una de las maneras para encontrar este h 2 Obviamente que le puedo poner, eh, le puedo poner una clase. ¿sí? Obviamente que le puedo poner una ID y poner una, eh, una regla por clase o por ID a estos dos. ¿sí? pero hay otra manera de llegar a esos elementos que probablemente en muchos casos nos vaya a ser más útil, que es la del selector eh, descendiente ese que, que, que empezó Cristian. ¿Sí? Nosotros vamos a indicar eh, de esta manera que quiero aplicar estilo a todos los H2 descendientes del, de cualquier div. O sea, siempre que haya un H2 dentro de un div, voy a querer aplicar este estilo. ¿Qué es esto? Espera. Ah, porque tenía este. Perdón. Chao. Me olvidé que tenía ese estilo que aplicaba a todos los divs. Bueno, estos son mis dos H2, ¿sí? los que agregué dentro de un contenedor div. Entonces a este le vamos a poner que sean color red. ¿Sí? Y de esa manera fui y agarré a todos los H2 que son hijos de un div. bien Pero podría ser, ¿qué pasa, si, pasa si dentro de este div ¿sí? tengo otro div? Que es muy común que suceda, podría tranquilamente suceder. Y acá tengo otro H2, un tercer H2. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo de vuelta dije, dame... Todos los H2 descendientes, y acá esto de vuelta a pensarlo como una estructura jerárquica o de árbol, ¿sí? donde eh, el div, si miramos solo este fragmento, ¿sí? el sería el primero de los nodos, y tendría un nodo H2, otro nodo H2, otro nodo div. ¿sí? Tendría tres hijos este div, ¿sí? si lo pensamos como piénsenlo como un arbolito tres, tres cosas que salen y div que es el último de los hijitos tendría a su vez otro hijo que es h2 ¿Sí? pero lo que estábamos diciendo acá es dame todos los h2 dentro de un div igual creo que no es el mejor ejemplo vamos a hacer esto section vamos a cambiar div por esto porque se va a ver mejor el ejemplo este es otro contenedor, es el que estábamos, uno de los que estábamos hablando con Cristian antes. ¿sí? Fíjense lo que pasa. Los tres H2, acá están los tres lorems, ¿sí? los tres lorems están pintados eh, de color rojo. ¿sí? ¿Por qué? Porque son descendientes de un div. Le cambié justamente, o pues no se veía bien eh, la gracia, con el div acá, porque ustedes iban a decir, bueno, claro, porque este H2, el último, es hijo de este div que estaba acá previamente. Entonces, como la regla aplica a todos los hijos de div, entonces va a aplicar a este y está bien, perfecto, tiene sentido. Pero no, lo que, lo que quería mostrar, y por lo que no me andaba ese ejemplo del div, es que esta regla aplica a todos los hijos, a todos los hijos, nietos, bisnietos, lo que sea, descendientes de un div. ¿sí? O sea, y se aplicó a este último H2 porque, si bien no es hijo directo el H2 de este div, ¿sí? no es hijo directo, pero es un relative, es un pariente, es un nieto sería en este caso, ¿no? Eh, pero bueno, la regla aplica igual. Si yo en cambio quisiera... Eh, aplicar y no tener en cuenta ese, ese último ¿sí? hijo, o no hijo sino descendiente, por eso remarco de que es un descendiente eh, lo que tengo que cambiar es cómo escribo yo la regla de CSS y ¿Sí? para eso escribo con este mayor ¿sí? esto va a significar dame todos los H2 son hijos directos hijos de un div ¿Sí? Hijos de un div son los primeros dos. ¿Sí? Este no es hijo de un div, entonces queda afuera. Entonces acá están viendo ya combinaciones, cosas que se pueden ir haciendo eh, para ir encontrando de manera fácil los elementos dentro del de HTML. Vamos a crear un link, por ejemplo, que este nos lleve a Un link que nos lleve a Google, por ejemplo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, otra de las cosas que yo podría hacer, en términos de selectores, ¿sí? es un selector por atributo. Tratando de recordar cómo era. <risa> eh, creo que era con esto. Y acá le ponía el atributo. Todos los que tengan atributo href. Eh, que contengan. Por ejemplo. Google. A ver si ¿sí era así. Bueno, eh, vamos a ponerle color a esto. Red, a ver que... Si no, ahora buscamos bien. ¿Cómo era? Sí, era así. <coughs> Fíjense que a Google, que es un link, lo accedí por un atributo. Y ¿Sí? de esta manera le indiqué con los corchetes y el atri... este es el nombre del atributo. Todo lo que nosotros vayamos poniendo acá son atributos. En este caso, href es un atributo de todos los links. ¿sí? Y de esta manera, con el asterisco igual, eh, digo todo lo que contenga, la, para todos los, la vuelta, serán todos los elementos que tengan un atributo href cuyo valor contenga la palabra Google, o el texto Google. ¿sí? Entonces de esa manera selecciono pude seleccionar este link que está abajo. Obviamente que también podía seleccionarlo por A, o le podía poner un ID, y por ID, por clase, digamos. Son diferentes maneras de eh, poder llegar a acceder a los elementos. Entonces, otro de los, otra de las cosas que se pueden hacer es utilizar pseudoclases. Acá. En lo que es CSS. ¿Y ¿Cómo escribo una pseudoclase? Bueno, puedo poner el selector cualquiera en este caso voy a usar un selector por etiqueta y ¿sí? por elemento que va a ser el p voy a poner eh, dos puntos ¿sí? y ahí me van a salir opciones de pseudo clases ejemplo de las más eh, utilizadas es la pseudo clase eh, hover que significa que es cuando el puntero de mouse flota por encima del elemento. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es decirle que sea índigo ¿sí? al elemento P, a todos los elementos P cuando se le haga un hover. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No sé si se llega a ver, pero cuando me posiciono un hover, me posiciono, eh, por encima con el puntero del de espacio que ocupa en el HTML el P, ¿sí? que por cierto es un elemento bl block, o sea que ocupa todo el ancho, ¿sí? eh, me posiciono encima y ahí cambia el color. ¿sí? O sea, fíjense que las pseudo clases vienen a darnos un montón de funcionalidades muy fácil de implementar, cosas que antes hace años, ya muchos años, era mucho más complicado de hacer. ¿sí? No hay que escribir ningún tipo de manejador de eventos para hacer cosas de este tipo. ¿sí? Acá yo no hice nada como lo que fue, estuvo haciendo Cristian, que vamos a hacer mucho a partir de la clase que viene o la otra, que es manejar eventos. ¿sí? Yo no manejé nunca el evento on hover o on blur del P. ¿Sí? simplemente le puse una pseudoclase con un selector css pude darle cierta funcionalidad entre comillas ¿sí? a la página así que cosas como esta realmente son muy muy utilizadas eh, ya que estamos que hablé de, los, de las pseudo clases, también hay pseudoelementos eso lo, si quieren lo vemos no, creo que no usamos mucho nosotros en esta página pero podríamos, eh, podemos, por ejemplo, dentro de lo que es una P, seleccionar de esta manera la primera letra, ¿sí? y aplicarle a la primera letra o a la primera línea, o sea, hay diferentes eh, partes digamos del P que podemos seleccionar, así como de otros elementos, eh, podemos aplicarle estilo solamente usando pseudoelementos a eh, una letra, en este caso. Agarro todos los P... Fíjense que arrancan todo con la L mayúscula, los lorem. Entonces yo al hacer esto, lo que hago es ponerle minúscula, simplemente, ¿sí? a la primera letra de, del párrafo. Bueno, y así hay un montón de cosas más que ustedes pueden seguir jugando con pseudoclases y pseudoelementos.